Soy Laura Meroño, miembro del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión en representación de Plena Inclusión La Rioja. Después de haber escuchado estas ponencias sobre asistencia personal y tecnología, vamos a escuchar a Javier Muñoz. Javier es la persona que ha realizado una investigación para plena inclusión sobre la situación de la asistencia personal en España para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a continuación va a compartir con nosotros los resultados. Gracias Javier. Hola Laura, gracias ya. a todos por eh, estar aquí atendiendo. Bueno. <coughs> Como veis aquí tengo el título del estudio. Como muy bien os decía Laura, es una investigación que nos encargaron hacer a mí y a mi compañero David Sánchez sobre cuál es la situación de la asistencia a las personas con de personal para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España. De acuerdo, es como una especie de fotografía que hicimos a cómo estaban las cosas de la asistencia personal para las personas con, con discapacidad intelectual. Hace eh, unos meses, porque esta investigación la hicimos sobre todo a lo largo de 2020. Bueno, a ver, cuando uno hace una investigación, eh, lo primero que se tiene que plantear es cuáles son sus objetivos. ¿Qué objetivo? ¿Qué quiero averiguar con esa investigación? Entonces, esta investigación tenía varios objetivos. El, el objetivo general, ¿de acuerdo? Era presentar la información sobre el desarrollo en España de la asistencia personal para las personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades de desarrollo. Esto es. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ha desarrollado la asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad intelectual en España? ¿Cómo está la cosa? Y dentro de eso pues nos pusimos una serie de objetivos específicos, que son objetivos más pequeños que uno tiene que ir haciendo para conseguir el objetivo final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, pues revisar el marco legal que sustenta la asistencia personal en España. ¿Cuáles son las leyes que sustentan? la prestación de asistencia personal. Definir qué es y qué no es asistencia personal con relación a las personas con discapacidad intelectual. Pues nosotros pensábamos que si íbamos a, hablar con, ahí íbamos a hablar de asistencia personal, lo que teníamos que hacer era tener claro de qué estábamos hablando. ¿De acuerdo? Y por eso buscamos una definición. Luego queríamos aportar información sobre las áreas prioritarias de actividad o ámbitos de apoyo de la asistencia personal en personas con discapacidad intelectual. Es decir, ¿para qué es la, la asistencia personal? ¿En qué puede apoyar la asistencia personal a las personas con discapacidad intelectual. Luego nos centramos en los asistentes personales, los, las personas que trabajan como asistentes personales. ¿Qué formación deben tener? ¿Dónde tienen que estudiar? ¿Cómo tienen que formarse? ¿Quién les tiene que enseñar? Entonces, también preguntamos sobre eso en la investigación. Luego nos pusimos ya a revisar cuáles serán los datos de prestación de asistencia personal a nivel nacional. Es decir, en España, cuántas personas con discapacidad están recibiendo la prestación de asistencia personal y de esas, ¿cuántas personas con discapacidad intelectual? Entonces nos pusimos a buscar los datos que había sobre ese tema. Luego eh, quisimos valorar y evaluar cuál era el grado de implantación de asistencia personal en el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Y luego pues, quisimos hacer unas conclusiones y unas recomendaciones en función de todos los datos que habíamos eh, obtenido. La metodología. Bueno, la metodología es básicamente cómo lo hicimos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace una investigación de este tipo? Bueno, pues lo primero que haces es revisar en todos los documentos que encuentres. Busca, haces una búsqueda de bibliografía, o sea, de documentos, de libros, de artículos, de una cosa que se llama literatura gris, que son trabajos que hace la gente para, para universidades o para otras organizaciones. Las buscas y entonces las lees y buscas cuál es la información principal. Y una vez que habíamos buscado toda esa información, que había en todo lo que se había publicado, o por lo menos en todo lo que fuimos capaces de encontrar, lo que hicimos fue preguntar. ¿Y a quién preguntamos? Pues preguntamos a expertos en planificación y gestión de asistencia personal y de otro tipo de servicios. Preguntamos a los responsables de asistencia personal en las distintas federaciones del plan e inclusión. Preguntamos a personas que ya trabajaban como asistentes personales con personas con discapacidad intelectual. Eh, preguntamos a familiares de esas personas con discapacidad intelectual. Preguntamos a las propias personas con discapacidad intelectual. Y además preguntamos a un conjunto de profesores universitarios que eran expertos en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Cómo se pregunta esto? Bueno, pues a eh, algunos, por ejemplo, les hicimos entrevistas por teléfono, como pudo ser a los, a los expertos en planificación, a otros les mandamos unos cuestionarios, unas encuestas, y con algunas personas, eh, por ejemplo con los asistentes personales o con los familiares, hicimos unos grupos de discusión. Reuníamos un grupo de estos, de, de estos colectivos y, nos, y hacíamos un trabajo con ellos para que nos dieran la información de lo que nosotros queríamos eh, investigar. Y a las personas con discapacidad intelectual que participaron, lo que hicimos fue utilizando a sus propios asistentes personales, pues les pedimos ayuda para que les ayudasen a contestar un cuestionario, o sea, les apoyaran en responder el cuestionario específico sobre asistencia personal. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son los resultados? El marco legal, o sea, ¿cuáles son las leyes que sustentan la asistencia personal en España? Hay tres, tres leyes principales. La fundamental es la, la famosa LAPAD, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y en su artículo 19. Luego hicimos una recopilación de todas las normativas que hay, tanto a nivel eh, nacional como a nivel autonómico, ya digo que las tres principales son las que aparecen aquí, y además, por supuesto, la eh, famosa Convención eh, de, la, de Naciones Unidas eh, para, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿de acuerdo? que también recoge la asistencia personal en uno de sus artículos. Luego, preguntamos a todas las personas con las que estuvimos trabajando y además revisando la, la, los diferentes artículos y libros que revisamos, eh, tratamos de, de, de eh, definir qué es la asistencia personal, ¿vale? Y trabajamos con esta definición. Definiciones de asistencia personal habrá muchas, eh, y definir de manera concreta, no pretendíamos que esta fuese la definición que todo el mundo vaya a usar, ni mucho menos, sino que era una definición que nosotros empleamos para entendernos y para explicar de qué estábamos hablando a la hora de presentar los resultados del informe. Os la leo porque, bueno, yo creo que es más o menos importante. Entonces, de los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información recabadas, se concluye que la asistencia personal en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo... Es una herramienta humana que tiene como objetivo apoyar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la consecución de una vida independiente, a través de la prestación de un conjunto de apoyos personalizados en cualquier contexto. Estos apoyos deben ser flexibles y estar controlados y definidos por las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y una cosa muy importante es que en la, tanto la documentación que encontramos como en lo que en las respuestas que nos dieron las personas que participaban lo que nos venían a decir es que la asistencia personal es independiente de las necesidades de apoyo de la persona que la solicita. La asistencia personal es y debe ser para todos, independientemente de la edad o de las necesidades de apoyo que esa persona tenga. Por lo tanto, lo fundamental, eh, el, la asistencia personal tiene como objetivo apoyar a las personas con discapacidad intelectual para conseguir una vida independiente prestando unos apoyos personalizados, o sea, para cada persona que la persona tiene que definir, ¿vale? Y esos, esos apoyos tienen que ser flexibles, o sea, adaptarse a lo que necesita la persona, y la persona con discapacidad es la que tiene que controlar y definir qué apoyos quiere, independientemente de su grado de eh, necesidad o de su necesidad de apoyo, ¿vale? Esto es lo más importante y para, mí, para nosotros sí que era importante eh, definir qué era la asistencia personal. Pero luego, claro, nos dimos cuenta de una cosa muy importante y es que muchas veces cuando se habla de asistencia personal no se habla correctamente de asistencia personal. Entonces, una cosa que nos planteamos es explicar qué no es asistencia personal, porque hay muchas cosas que son parecidas, pero que en realidad se confunden, no son lo mismo. ¿vale? Entonces, ¿qué no es asistencia personal? Esto es muy importante. La asistencia personal no son apoyos personalizados que la persona no ha elegido por mucho que se personalicen los apoyos para acompañar a la persona con discapacidad intelectual, si no es la persona la que elige la actividad en la que necesita el apoyo, no estamos hablando de asistencia personal, sino de personalización de los apoyos. Esto parece lo mismo, pero es muy diferente. Si la persona no elige dónde quiere ser apoyada, eso no es asistencia personal. Se le está apoyando en, en cualquier actividad, pero no es asistencia personal porque la persona no ha elegido ese apoyo para ser apoyado, ¿vale? No es asistencia personal el tener un asistente para cada persona, o sea, el apoyo individualizado, una, una, una, un profesional, una persona con discapacidad intelectual, eso no es asistencia personal, eso es apoyo individualizado. No es asistencia personal si la persona no puede elegir, la persona con discapacidad no puede elegir quién le presta los apoyos. Si la, en la fase en la que estamos eligiendo quién nos apoya, no participa la persona con discapacidad intelectual, tampoco es asistencia personal. Tampoco es asistencia personal o no es asistencia personal si no está claramente definido. Eh, ¿Cuáles son los roles? es decir, Tiene que quedar muy claro que la persona con discapacidad es la que elige y la que dirige. Y la, y las, la persona que trabaja como asistente personal tiene que respetar y apoyar esas decisiones. Y por último, no es, asistencia, no es asistencia personal el apoyo de la familia, de los amigos ni de personas cercanas que llevarían a cabo un apoyo de una, una visión no profesional. Es decir, la distancia personal es un apoyo profesional, es decir, tiene que estar prestado por un profesional, no vale que sea un amigo, no vale que sea tu familia. Es decir, es, un, es un, uh, una relación entre un profesional y una persona con discapacidad que está mediada por un contrato de algún tipo. Y una vez aclarados esos términos, pues decimos bueno, vamos a preguntar cuáles son las áreas en los que el apoyo de asistencia personal puede ser más útil para las personas con discapacidad y del desarrollo. Y preguntamos, de nuevo, buscamos en la bibliografía y preguntamos a los que participaron en el estudio. De manera general, la asistencia personal debe ser capaz de prestar apoyos personalizados en un entorno inclusivo en todas las áreas en las que la persona con discapacidad intelectual solicite ese apoyo. Las tareas y actividades deben ser explícitas y estar controladas por la persona con discapacidad intelectual y acordadas con él o con la asistente personal. En el ámbito de la discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo, la figura del asistente personal tendría un gran peso en el apoyo a tareas de planificación y toma de decisiones. Esto es importante. En otras áreas de, de, de otras personas con discapacidad o, u otras personas que necesitan asistencia personal, este apoyo en las tareas de planificación y en tomar decisiones no es tan importante como parece que todos los que participaron nos dijeron que era en el ámbito de la discapacidad intelectual. ¿Vale? Y luego parece existir un consenso entre todos los que participaron en que las tareas domésticas, las gestiones y acompañamientos, fundamentalmente gestiones económicas relacionadas con la salud, los desplazamientos y el ocio, son los ámbitos de actividad en los que la asistencia personal puede ser de mayor utilidad para las personas con discapacidad intelectual. Las mismas personas con discapacidad intelectual que participaron nos dijeron eso, es decir, ¿dónde les era más útil el asistente personal? Pues cuando tenían que hacer gestiones, por ejemplo, en un banco, cuando tenían que ir al médico eh, o cuando tenían que hacer alguna actividad de ocio. ahí Contar con un asistente personal para ellos era importante, pero lo, lo, que era más, lo que es más importante es que eran ellos quienes definían dónde querían los apoyos y quién querían que les prestase esos apoyos. ¿Cuál tiene que ser el perfil de una persona que quiera trabajar como asistente personal con personas con discapacidad intelectual y de desarrollo? ¿Cuál, cuál tiene que ser un poco la formación que, sea, que, sea, que ese profesional tiene que tener? Y este es un capítulo... Es un tema muy controvertido. Hay mucha discrepancia alrededor de esto. Hay muchas ofertas de formación distintas. Eh, hay gente que piensa que tienen que tener una formación reglada y hay gente que piensa que eso no es necesario, que va a estar con una formación más específica y más corta. De manera general, ¿vale? Lo que nosotros pudimos, os presento aquí tres ideas muy generales a la espera de que la cualificación de los asistentes personales se adapte a la regulación que establezca la administración correspondiente, o sea que al final será la administración, bien la comunidad autónoma, bien el ministerio, fundamentalmente las comunidades autónomas las que definan cómo tienen que estar formados los asistentes personales, parece existir un consenso en que es necesaria una formación específica para los asistentes personales que van a trabajar con personas con discapacidad intelectual y desarrollo. O Así sea, parecía que hay un acuerdo en que hay que formar a los asistentes personales de una forma específica para trabajar con el colectivo. Esta formación debe incluir conocimientos de vida independiente, de ética, de derechos de las personas con discapacidad y técnicas de trabajo específicas como apoyos de conducta positivo o planificación centrada en la persona, ¿vale? Además de estrategias de comunicación y resolución de conflictos. Y además es imprescindible empoderar a las personas con discapacidad intelectual en lo relativo a la asistencia personal y formar adecuadamente las familias. O sea, que no sale, parece que hace falta formación para los asistentes personales, sino que hay que enseñar a las personas con discapacidad, no tanto enseñar, sino apoyarles para que puedan entender bien y a las familias, que la asistencia personal tiene unas características y que tienen, es un derecho que las personas con discapacidad pueden eh, solicitar. ¿De acuerdo? Y hay que enseñarles cómo funciona la asistencia personal para que no haya confusiones y vayamos a pedir o a entender como asistencia personal cosas como, como antes os explicaba, que parecen asistencia personal, pero no lo son. Entonces, ¿cuáles son las cifras de la asistencia personal en España? O sea, ¿cuántas personas están recibiendo asistencia personal a día de hoy? Entonces nos fuimos a los datos eh, oficiales, que son los del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, y estos datos eh, tienen ahora casi un año, ¿de acuerdo? Eh, de, cuando presentamos el informe eran los datos más recientes. Ahora probablemente hay algunos más recientes, aunque en lo general no habrán cambiado mucho. Y si os fijáis, veréis estas dos comunidades son las que más eh, personas están recibiendo asistencia personal, que son Castilla y León y el País Vasco. Además, con muchísima diferencia con respecto a las demás. Fijaos, por ejemplo, que hay comunidades donde no hay nadie recibiendo la prestación de asistencia personal. Esto no son personas con discapacidad intelectual, son personas en general ¿no? que están recibiendo prestación de asistencia personal. ¿De acuerdo? Pero fijaros, la, por ejemplo, la comunidad autónoma que más población tiene en, en España, que es Andalucía, solo en aquella época reconocía a 13 personas como perceptores de eh, asistencia personal. ¿vale? Entonces, fijaros las, las enormes diferencias que hay. Y como hay comunidades que dicen tener 6.265 personas que están recibiendo la prestación y comunidades que dicen que no tienen a ninguna persona recibiendo la prestación. Como veis hay muchísima desigualdad entre unos territorios. ¿Qué es lo que ocurre? No podemos encontrar datos fiables de los beneficiarios de asistencia personal con discapacidad intelectual. No sabemos cuántas personas con discapacidad intelectual de manera fiable están recibiendo asistencia personal en España. Hay algunas comunidades, especialmente Castilla y León, que sí que presenta o son capaces de darnos datos más o menos fiables. Por ejemplo, Castilla y León eh, hablaba en aquel momento de 225 personas con discapacidad intelectual recibiendo prestación de asistencia personal. En alguna otra comunidad como Madrid fuimos capaces de, de localizar eh, datos y, y estaban eh, en... en eh, alrededor de 30 a 40 personas que recibían esa prestación Pero en la mayoría de las, de las comunidades no, no fuimos capaces de encontrar datos concretos De personas con discapacidad intelectual recibiendo la prestación ¿Cuál es el problema? Que no tenemos un sistema para recabar datos estadísticos Sobre las prestaciones de este tipo Desagregados por el tipo de discapacidad O sea, sabemos el número total de personas Que hay por comunidades autónomas Pero no sabemos qué discapacidad tiene La persona que está recibiendo esa prestación Lo que sí tenemos claro es que la, la prestación de asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad intelectual, si no es nulo, el número de personas es una prestación que se puede considerar como residual. Hay muy pocas personas que están recibiendo este tipo de prestación. Y lo que es peor, en algunos casos se está vendiendo, no vendiendo, se está diciendo que se está prestando asistencia personal cuando en realidad lo que se está prestando es otro tipo de asistencia, ¿vale? más cercano a la asistencia individualizada, a los apiés individualizados de los que hablaba, hablaba antes, que no cumplen los criterios para ser asistencia personal. Cosas importantes, como os decía, la asistencia personal está muy poco desarrollada en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, entre otras cosas porque las administraciones siguen priorizando el acceso a centros residenciales o prestaciones para el cuidado de la interna familiar y no, no promocionan la asistencia personal. Esto es un poco complejo, pero hay una cosa que es el régimen de incompatibilidades. Es decir, que si te, te eh, proporciona asistencia personal, te concede una asistencia personal, resulta que eso no es compatible con otro tipo de ayudas y que es lo que ocurre, que entonces mucha gente prefiere no renunciar a otro tipo de ayudas y a, al final rechaza la asistencia personal. O sea, que el hecho de que sea incompatible con otro tipo de prestaciones hace que la, que la asistencia personal sea poco común en el colectivo de personas con discapacidad. También vimos que hay muchas personas con discapacidad intelectual y muchas familias que desconocen la asistencia y el acceso al recurso de la asistencia personal. También hay unas creencias de que la asistencia personal no es adecuada para personas con discapacidad intelectual, especialmente no es adecuada para personas con grandes necesidades de apoyo, o que, como os decía al principio, cuando preguntas a los expertos, lo que te dicen es que sí que es, debía ser accesible para todos, y no, no debe ser una limitación las necesidades de apoyo. Y luego hay eh, otra cosa ya de a nivel práctico, que es, a veces es difícil encontrar un, una persona que trabaje un profesional de asistencia personal, especialmente en algunas uh, uh, zonas con mucha población rural y con mucha dispersión. Bueno, eso eran barreras de acceso, ¿de acuerdo? Y luego, ya por último, ya termino, ¿qué recomendaciones hicimos? Primero, pues hay que poner en marcha planes de difusión y formación sobre asistencia personal, dirigidos no solo a las personas con discapacidad intelectual y familiares eh, y profesionales relacionados con, con discapacidad intelectual, sino a los propios eh, personas que trabajan en la administración pública, que a veces existiendo el, la posibilidad de que las personas soliciten asistencia personal, como no tienen ese conocimiento, los propios profesionales no orientan adecuadamente a la prestación de ese servicio, ¿vale? a la solicitud de la prestación de ese servicio de asistencia personal. Por lo tanto, planes de difusión y formación. Este Congreso, por ejemplo, es un, es un buen ejemplo de, de una actividad de difusión e información para, para todos los, los personas interesadas. Luego, una cosa importante es que la ley que sustenta la, la asistencia personal, la ley de promoción de la autonomía personal y de atención, debiera desarrollarse por igual en todas las comunidades autónomas. Ahora, como habéis visto por los datos que os he presentado, hay comunidades autónomas donde está muy desarrollado y hay comunidades autónomas donde no han desarrollado nada y están a cero prácticamente. Por lo tanto, es importante desarrollar la ley y luego hacer posible que la asistencia personal sea compatible con otras prestaciones de ayuda vale, y que no sea incompatible. De esa manera, se ha visto claramente por los resultados que las comunidades autónomas en la asistencia personal es compatible con otras prestaciones, pues la asistencia personal se desarrolla bien. Cuando es incompatible, pues hay más, hay más barreras y la gente no la solicita. Hay que ver por qué, eh, cuáles son las causas que impiden que las personas con discapacidad accedan a la asistencia personal en aquellas comunidades que sí tienen más desarrollo de servicios, por ejemplo, como el País Vasco, que se, se supone que está prestando mucha asistencia personal y, sin embargo, no hay casi constancia de personas con discapacidad intelectual que están recibiendo el apoyo. Hay que definir, eh, junto con las entidades del, del tercer sector y con los, los profesionales implicados y las administraciones, cuál debe ser el perfil de los asistentes personales. Y hay que promover la puesta en marcha de, de servicios pilotos, de proyectos pilotos de asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Porque cuando hay un conjunto de personas con discapacidad intelectual que accede a una asistencia personal, lo que vemos es que las, los resultados son buenos y tiende el servicio a desarrollarse más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, poner pequeños proyectos en marcha en comunidades donde ahora no hay ese tipo de prestación puede ser muy útil para que la asistencia personal se desarrolle. Muchas gracias y creo que solo me he pasado dos minutos, que es un récord para mí. Gracias a todos. Gracias Javier por compartir todas estas ideas con nosotros. A continuación, dejarnos unos minutos para preguntas del público. Muchas gracias, Javier. Te vamos transmitiendo algunas de las preguntas que ya nos han hecho por el apartado de preguntas y respuestas. La primera de ellas nos dice que qué ocurre en el caso de aquellas personas que no pueden expresar bien eh, quién quieren que sea su asistente personal o para qué necesitan o quieren este servicio, pero sí que no lo necesitan para poder llevar a cabo una vida autónoma, independiente y cumplir sus derechos. Este, esta es muy buena pregunta y, y requiere mucho tiempo para contestarse, pero... Sí que es cierto es decir, que, que existe la posibilidad de que tanto profesionales que conocen bien a esas personas como familiares que los conocen bien y la utilización de sistemas de comunicación adecuados a sus características pueden, hacernos, eh, pueden ayudarnos a entender qué es, qué es lo que esa persona necesita y qué es lo que esa persona quiere, ¿de acuerdo? Pues ya os digo que es un, una técnica más compleja que yo tampoco domino, pero sí que es posible y de hecho se está prestando que me consta y hemos entrevistado a algunas familias de personas con discapacidad intelectual que están recibiendo asistencia personal, que son personas con muchas necesidades de apoyo. Es decir, que se puede hacer y además los resultados, por lo que nos contaban las familias, son bastante buenos. Gracias Javier. Otra pregunta que nos hacían es que bueno, en, en base al perfil que has comentado y la formación mm -hmm. requerida para un asistente personal, eh, ¿cómo, ¿qué te parece o si crees que tiene lógica el hecho de que un familiar que tenga esa formación específica pueda ser o no eh, asistente personal de su familiar, que en este caso podría ser su hijo, hija, hermano, hermana? Bueno, eso, eso es muy discutible desde el punto de vista ético. Quiero decir que, que no es tanto una cuestión de capacidad. Por supuesto que una persona con formación adecuada puede, ser, eh, eh, puede prestar esa prestación sin ningún problema. La cuestión es si es, como os decía antes, en la propia definición de qué es asistencia personal y qué no es asistencia personal, el hecho de que, esa prestación, que ese servicio esté prestado por un familiar no se considera asistencia personal. Si lo consideramos como eh, profes podemos profesionalizar esa actividad, bueno, pues sería discutible. Tiene sus, sus ventajas y sus desventajas. ¿De acuerdo? Que es, es, ya digo que es más una discusión casi ética que una discusión de, de técnica. Técnicamente no creo que hubiese ningún problema. Genial, gracias Javier. Otra pregunta que nos envían es que eh, ¿dónde se puede encontrar o si existe un kit de documentación que se pueda presentar a trabajadoras sociales para que sean conocedoras de, de este tipo de prestación y que puedan facilitar esa información a otras familias? En el, en el informe que nosotros supongo que, que se, se publicará y se distribuirá, eh, pusimos toda la bibliografía y todos los uh, documentos que nosotros encontramos. Hay muchísimas uh, guías sobre el tema, muchas comunidades autónomas tienen sus propias guías, algunas uh, entidades tienen guías propias, Plene Inclusión tiene una guía propia de, de personal bastante buena, es decir, que hay mucha documentación al respecto, cualquiera que busque va a encontrar en, en el propio, la propia página web de Plene Inclusión va a encontrar documentación muy interesante y si no, ya os digo, cuando publicamos el informe aparecerá toda la bibliografía con los enlaces a, muchas, a muchos documentos. También nos preguntan si nos puedes indicar dónde se pueden ver los datos de las comunidades autónomas que han facilitado cuántas, eh, cuánta gente es beneficiaria de la prestación de asistencia personal. La página del Ministerio publica. Eh, digamos, cada cierto tiempo, el cuadro que he puesto yo, esa misma tabla, está sacada de la web del, del ministerio, ¿no? No, no, no la hemos hecho nosotros. ¿eh? Y eso se va, el ministerio lo va actualizando cada cierto tiempo. Y luego, además, algunos, como autónomas, hacen sus propias publicaciones. Es decir, hay publicaciones hay comunidades autónomas, como por ejemplo País Vasco, donde las diputaciones provinciales tienen sus propios registros y hacen su, publican sus propios datos. Castilla y León, como os digo, también tiene muchos datos publicados sobre el tema. decir, que Cada comunidad tiene lo suyo, pero si uno busca datos a nivel nacional, el ministerio los publica periódicamente y son accesibles para todo el mundo. Gracias, Javier. Y ya por último, creo que bueno lo has mencionado durante tu intervención, pero sí que nos vuelven a insistir sobre cuál consideras tú que es la formación necesaria que debería tener eh, un asistente o un asistente personal. Como, como os decía, hay mucha, hay mucha controversia al respecto. Eh, hay ya planes de formación, algunas comunidades autónomas tienen los suyos. CERMI eh, hizo una propuesta de un, de un número de horas para formar asistentes personales eh, Incluso hay, hay entidades, por ejemplo, de asistencia personal que trabajan No con personas con discapacidad intelectual, sino con, con personas con discapacidad física Que comentan que no hace falta ni siquiera una formación específica, como os digo Desde eso hasta los que dicen que alguien quiere ir a la universidad Puedes encontrar cualquier tipo de... de, de de propuesta. En cualquier caso, yo creo que la, las propuestas, por ejemplo, que yo he visto algunas entidades de plena inclusión, como el Castilla y León o lo que ha propuesto el CERMI, puede ser un buen punto de partida para, para empezar con esa formación.